El origen del mundo profundiza en la versión esiódica, que tiene unos desarrollos paralelos y similares a la de las tradiciones anatólicas y orientales, cuya comparación vamos a establecer. La versión esiódica, de acuerdo a la tradición griega, parte de que el principio era un caos donde la Tierra y el Cielo, representados por Gea y Urano, tuvieron varios hijos. Uno de ellos, Crono, castró a Urano, comenzó a gobernar el mundo y devoró a sus propios hijos hasta que Rea decidió salvar a uno de ellos, Zeus. Será Zeus quien, llegada su madurez, se rebele contra Crono, le obligue a devolver a sus hermanos e instituya un nuevo y definitivo orden. En este orden, Zeus es el dios del cielo, donde están los dioses olímpicos, Poseidón, el dios del mar, y Hades, el del mundo subterráneo. Por otro lado, la tradición anatólica cuenta el origen del mundo basándose en el mito del reino celeste y en la lucha entre hijos de dioses hasta que nació Tesub, que destronará a su cruel antecesor. La tradición babilónica explica que antes de existir el cielo y la tierra, estaban unidos Apsu, el elemento masculino de las aguas, y Tiamat, el elemento femenino. Fue Marduk quien, venciendo a Tiamat, repartió sus miembros de manera que la parte superior formaron el cielo, las estrellas y los planetas, la parte inferior la tierra, los pechos las montañas y los ojos los ríos. Por último, en la tradición hebrea, el origen del mundo se explica en que el principio era un caos y la creación llegó por un único dios en contraste con las mitologías anteriores. Por tanto, la tradición hesiódica tiene en común con la anatólica y la babilónica la existencia de sucesivas generaciones de dioses que se destruyen por el ejercicio del poder hasta que uno, el último, pone orden en el universo. La coincidencia con la babilónica radica en la existencia de un caos originario del que surgirá el mundo ordenado. Lo mismo sucede con la hebrea con la particularidad de que es un único dios el que pone orden en el mundo. Para los griegos, cada divinidad encarna una fuerza natural, una virtud o una cualidad humana o artística. Esta concepción generó un riquísimo acervo mitológico. Le dieron coherencia relacionando las divinidades de forma generacional y temática. Hubo cuatro generaciones. La primera, descendiente del caos, la componían el cielo, Urano, la Tierra, Gea y el mar, Ponto. Temáticamente, el caos originó la noche y de esta surgieron el éter y el día. Representan la segunda generación, progenie de Urano y Gea, varios dioses, Océano, Tetis, Febe, Hiperión, Tea, Jápeto, Temis, Nemosine, Crono y alguno más. De la relación entre el Océano y Tetis proceden los principales ríos conocidos en la Antigüedad, como el Nilo, el Alfeo y otros. Hiperión y Thea generaron Helios, Selene y Eos, la Aurora. De Nemosine proceden las nueve Musas. De la tercera generación son Zeus, Estia, Hera, Deméter y Posidón. Y de la unión de Afrodita con Ares-Marte Nacieron Armonía, Fobo y Dimo. Unidos de y Zeus, procrearon a Perséfone, divinidad infernal raptada por Hades, el dios del inframundo o dios de los muertos. Ante tal variedad y aparente anarquía, los griegos introdujeron un factor racional. Los más importantes eran los doce dioses olímpicos que, presididos por Zeus, gobernaban la Tierra. Los griegos vincularon el origen del mundo con el origen de los dioses, de ahí que las fuentes griegas relaten las sucesivas generaciones de dioses, porque cada una encarna una fuerza natural o una virtud, lo que sirve para que el hombre pueda explicarse su situación en el mundo que lo rodea. Hay cuatro generaciones de dioses que se irán sucediendo hasta que Zeus consiga imponer el equilibrio y se organice el Panteón Olímpico. La primera generación representa las principales partes del mundo, que surgen del caos, como son el cielo y la tierra, representados respectivamente en Urano y Gea. En la segunda generación se precisan ciertas fuerzas marinas, virtudes y potencias humanas temis Nemósine, y la noción del tiempo, crono, que se subleva contra su padre. La tercera generación ve nacer a los dioses que intervendrán en el origen del hombre, Prometeo, Epimeteo, Zeus, Hefesto o Afrodita, los que representan los principales astros, Helios, Selene y Pleiades, y otros relacionados con la tierra, Demeter y el agua, Posidón, Anfítrete y Tritón. También en esta generación Zeus se revela contra Crono, asumiendo el reino del cielo. En la cuarta aparecen dioses destinados a tener un asiento olímpico, encarnando los bosques Artemis, la adivinación y las artes Apolo, el heraldo de los dioses Hermes, la guerra Ares y el mundo subterráneo Hefesto, donde también se ubica el mundo de los muertos con Hades y Perséfone. Con todo ello, en la época micénica se configuró un panteón que residía en el monte más alto, el Olimpo. Dicho panteón fue después asumido por los romanos que tuvieron que reajustar su relación de dioses principales para confeccionar el mismo que tenían los griegos. Los romanos tenían dos triadas, Júpiter, Marte y Ceres, que al no ajustarse a la griega, de Zeus, Hera y Atenea, desaparecieron o quedaron en segundo lugar. Igualmente ocurrió con la serie de dioses principalmente transmitida por barrón. A su vez cada pareja tenía sus descendientes, así de Ceto y Forci surgieron fuerzas malignas, de Tetis y el océano los principales ríos, de Crio y Uribia los vientos y la laguna Estigia, de la noche descendieron entre otros himnos, que era el sueño, Thanatos la muerte, las Morias y las Queres que tejían el destino de los hombres. De esta forma la variada descendencia de los dioses abarcaba todas las manifestaciones que en el mundo concerrían a los hombres.